Pedro Ovidio es un estudiante de octavo semestre del programa de Psicología. En el programa la Coordinación de Prácticas, le asignó como agencia un centro neurológico para realizar sus prácticas clínicas. Durante las capacitaciones en la agencia, le sugirieron que reparara los trastornos de neurodesarrollo y los trastornos relacionados con la memoria y la atención pues estos son los pacientes más recurrentes en este centro neurológico. Mientras estaba en práctica, la neuropsicóloga le pidió que lo acompañara a una sesión y que observara ella cómo realizaba el procedimiento de evaluación de la historia clínica del paciente. El paciente que llega a la consulta es un niño de 10 años, de sexo masculino y cursa cuarto de primaria. La neuropsicóloga le pregunta al acudiente por los antecedentes del niño, a lo cual ella responde que durante el embarazo tuvo principios de preeclampsia. Le pide además la historia clínica pediátrica. La profesional continúa con la elaboración y la aplicación de pruebas al usuario. Una vez terminan la evaluación y la aplicación de pruebas, la neuropsicóloga se reúne con Pedro Vidio para leer con detenimiento la historia clínica pediátrica, el proceso evaluativo y los resultados de las pruebas neuropsicológicas. En la historia clínica pediátrica, en la tomografía, se evidencia una hipoxia leve. Dicha dificultad, al no llegarle suficiente oxígeno al cerebro, le generó dificultades en el aprendizaje. Se identificó un daño en la sustancia nigra, lo cual alteró la producción de dopamina y serotonina afectando su estado de ánimo y aprendizaje. También se evidenció en las pruebas aplicadas una alteración en el hipocampo, generándole dificultades en la memoria. La neuropsicóloga al preguntarle al practicante su opinión, él se da cuenta que tiene pocos elementos teóricos para comprender la historia clínica por lo que tuvo que retomar aspectos básicos de neurociencias para comprender adecuadamente estos conceptos y entender mejor los trastornos del neurodesarrollo. Debió repasar nuevamente conceptos de neuroanatomía y neurofisiología para poderse enfocar de manera objetiva en el motivo de consulta del paciente. Así se dio cuenta que las neurociencias ayudaban a entender mejor el comportamiento y elaborar mejores diagnósticos diferenciales.